ya sea porque pensamos que nos queda bien, que nos favorece o simplemente porque es muy cómoda. Todos tenemos en nuestro armario una prenda favorita. Esto también le ocurre a doña Leticia, que dentro de su inmenso vestidor ha encontrado varias piezas que podemos afirmar sin ningún miedo que son sus preferidas para sus apariciones públicas. Aunque hay que reconocer que repetía muchos más estilismos durante su época de princesa, Leticia sigue siendo una de las royals que más echa mano de fondo de armario. Leer más, la reina Leticia invierte en 2018 el 60% de su asignación anual en ropa y si la semana pasada os mostrábamos un exhaustivo análisis de todas las prendas que la reina ha estrenado este 2018, cuya suma alcanza los 80.000 euros, lo que es lo mismo, el 60% de su sueldo anual, ahora toca hacer un repaso por aquella ropa que ha llevado en más ocasiones. Por eso hemos creado este top 7 de las prendas que más ha repetido en estos últimos años. Un vestido, 11 actos, cuando la entonces princesa estrenó este vestido negro de lentejuelas con fajín firmado por Felipe Varela en un acto celebrado en Barcelona en 2008. Aquella ocasión llamó la atención al combinarlo con unos zapatos fucsia con lazada, pero en los siguientes actos los cambió por calzado negro. Jamás hubiéramos imaginado el partido que finalmente le ha sacado. La hemos visto luciendo este diseño de todas las maneras, con chaqueta incluida, con unos altísimos peetoes, con un peinado falso bobo con estiletos nude, la última vez que lo desempolvó fue en una cena con la reina Ramía, demostrando su desinterés total en un posible duelo de estilo. La chaqueta multiuso desde que la estrenó en febrero de 2012 en un acto de la EEC, Leticia ha lucido esta chaqueta en tuit multicolor de en todo tipo de eventos y apariciones. Desde su visita al hospital a Don Juan Carlos cuando este fue operado de la cadera como consecuencia de una caída durante su cacería en Botswana hasta varias audiencias o congresos sobre enfermedades. La reina tiene la falda a juego con esta chaqueta, pero solo la ha lucido en dos ocasiones y jamás combinando ambas piezas. En total 10. El Varela mini faldero cuando Doña Leticia estrenó en Chile este vestido blanco mini faldero de Felipe Varela, no se habló de nada más que de sus piernas. Incluso se llegó a criticar el largo de la falda. Sin embargo, parece que a la reina poco lo importó, pues lo ha llevado un total de 10 ocasiones. Eso sí, en las posteriores siempre lo ha acompañado de un abrigo negro a juego como axi bolsillos. Hace justo un año que se lo vimos por última vez. Fue en un viaje a Italia como embajadora de la FAO. El vestido Carla Bruni es de diseño de Felipe Varela tableado en color grosella, ya es conocido como el vestido Carla Bruni, a pesar de que lo estrenó en arco. El motivo. Con él protagonizó su gran duelo de estilo con la por entonces primera dama francesa. Su éxito fue tal que la esposa de Felipe VI decidió repetirlo tantas veces como pudo. Incluso ya siendo reina lo ha lucido en dos ocasiones, la última en 2016. En total 10. Se lo veremos de nuevo en 2019. Su Hugo Boss favorito ya hemos hablado en numerosas ocasiones de que Hugo Boss se ha ganado un gran hueco en el vestidor de la reina. Un 50% de la ropa que estrena La Reina año tras año pertenece a esta firma alemana, y en ella debemos incluir este vestido de corte recto y sin mangas con estampado abstracto en gris, blanco y negro. La primera vez que se lo vimos fue en octubre de 2013 y desde entonces lo ha lucido hasta nueve ocasiones. Doña Leticia vivió una curiosa anécdota con este vestido, y es que durante su visita a la empresa Griffols, una de las trabajadoras lucía el mismo diseño un vestido de reina este vestido de flores de Hugo Boss debe tener un valor sentimental para doña Leticia ya que fue el que llevó en su primer acto en solitario como reina en un evento celebrado en el Prado desde entonces la ha acompañado en grandes ocasiones y también en alguno de sus viajes como a Estados Unidos y El Salvador si no, a tiempo no tenemos ninguna duda de que se lo volveremos a ver. Carolina Herrera se gana su puesto no podía faltar algún diseño de Carolina Herrera, una de las firmas en las que más confía Leticia en la actualidad. Y no es para menos, pues este dos piezas con camisa azul nao y falda blanca floreada le sienta como un guante y por ese mismo motivo lo ha llevado hasta en cinco ocasiones. Esperamos vérselo mucho más, porque es una delicia.